Uf, lo primero que tengo que destacar son los gráficos Este es nueva generación, es prácticamente un Playstation 5 Estos diseños y aquí esas texturas tan realistas Bueno, ¿qué pasó aquí? Los ¿Son zombies ahora? ¿Ya no son los clickers? Bueno, supongo, es parte 2, algo teníamos que cambiar, supongo Uh, no, no, no, no, Joel, ¿qué te pasó en la cara, hermano? No sabía que la cirugía plástica era una cosa en los mundos post-apocalípticos Es que está tan cambiado Eli, ¿te embarazaron? ¿Quién fue? Fue el asiático, ¿verdad? Póngase serio, Friki, que no está viendo que es el tráiler de The Walking Dead Obvio, ya lo sé, solo estoy siendo irónico para demostrar cómo ambas cosas son básicamente lo mismo Saben, yo fui un fiel defensor de The Last of Us, la primera parte, cuando era bastante criticado porque no implementaba casi nada nuevo que no hayamos visto en otra saga y que aún así se ha galardonado como un gran juego. Siempre lo defendí porque me pareció una gran forma de expresión artística en el mundo de los videojuegos para ese entonces. Entonces cuando te dicen que viene la segunda parte... Tienes que creer que el juego va a evolucionar también Que va a alcanzar esos mismos estándares tan altos Que hizo tan genial la primera parte Entonces cuando miro el trailer yo que mmm, Básicamente me están mostrando el mismo juego Solo que con otro protagonista Entonces no entiendo por qué mostrarme el juego en sí Porque no ha evolucionado, no ha cambiado nada No es que se mire mal sino que se mira igual al anterior, no hay ningún cambio sustancial que podamos observar que nos digas que esta es la parte 2 de un videojuego. Más bien diría que es un DLC o un extra capítulo que hicieron para compensar la falta de algo en el anterior. Digas, miremos el tráiler, el gameplay más que todo, Está todo muy bien sincronizado como para que sea un playthrough así al azar. Hay demasiada coreografía. De hecho que si yo llegara a tener ese mismo nivel de coreografía en mi jugada, yo debería recibir un, un platino por eso, sinceramente. Entonces, agarrar a tu enemigo, esconderte, detrás de una barricada, dispararles de ahí, quitarle las flechas al muerto, fabricar los ícones al instante. O sea, ya todo eso ya lo habíamos hecho en The Last of Us en la primera parte Se supone que cuando muestras un tráiler de un videojuego nuevo Tienes que mostrar las nuevas mecánicas que vas a implementar a diferencia de otros juegos similares Más aún cuando es la parte 2 de algo que de por sí la sustancia de él era la combinación de Uncharted Con otros tipos de juegos como Tomb Raider Entonces no hay mucha innovación en este lado y esto primero que tenías que mostrar porque te están diciendo entonces de que no, no le importó mucho mejorar el gameplay como ya estaba bueno para que añadirle algo más Lo cual es excelente, no tienen que irse para atrás pero tampoco es que se tienen que quedar estancados Es la parte 2, o sea tenemos que ver algo más Y no vale decir que eh, se hizo ese tráiler solamente para medio ver de qué se va a tratar la historia porque no te están contando prácticamente nada Solamente te están dando los toques de aquí y allá de qué es lo que puede pasar, pero nada que realmente te diga, bueno, este es un resumen de lo que puedes esperar. Entonces, no, este es un trailer que te ha mostrado el gameplay, lo que estaban trabajando, que iba a superar el anterior. Pero no veo una superación, simplemente lo miro estancado. Ahora, tampoco veo cuál es realmente el enfoque de la temática de este juego, porque si vamos a estar enfrentando todo el tiempo Solamente a otros enemigos Entonces por qué esto es un sitio posapocalíptico Yo recuerdo que en mi playthrough de The Last of Us el primero Aunque sí pues eran complicados Cuando te enfrentabas a miembros de otras bandas pandillas Que te encontrabas en el camino Tal vez las partes más difíciles Las que te daban más miedo La que te daba ese suspenso De que el juego estaba muy difícil Era cuando te enfrentabas a los clickers y Sinceramente eso es lo que esperaba ver en The Last of Us 2, cómo es que los clickers han evolucionado en este tiempo, cómo es que ha sido peor la amenaza, porque aquí me están diciendo que básicamente este es un pleito entre pandillas lo que vamos a estar enfrentando, entonces para ese caso me juego el Grand Theft Auto. Y sí, entiendo de que la sociedad está decayente, ahora todo el mundo es anárquico y quieren el control de todo, pero esto ya no es The Walking Dead, esto se supone que es un videojuego que se está apartando del tradicionalismo que existe en ese tipo de narrativa. Y creo que The Last of Us 2 es la oportunidad perfecta para mostrar más cómo es que el mundo puede mejorar en esos aspectos tratando de limitar la historia de esos arrebatos dramáticos de venganza y etcétera. Y más va a buscar soluciones que realmente sería lo que, me, a mi parecer, estuviera haciendo la humanidad en ese entonces. Estudiar los clickers, renovar la sociedad, etcétera. Pero aquí pareciera como que los clickers ya ni siquiera son una cosa tan temerosa para todos en una comunidad. Y pues son los terceros a los que hay que ponerle mente. Lo importante es matarse entre sí. Y entonces la historia de Eli. No sé para dónde vaya encaminada, y si el chiste de The Last of Us 2 y de ver la infección, la cual era muy interesante a mi parecer dejando muy atrás el chiste de los zombies y viéndote con las exploras, pues eso, hay que explotarlo, ¿por qué hacer una historia tan parecida a lo que ya hemos visto en otros medios, en películas, en series? ¿Esto va a ser la forma de los videojuegos de The Walking Dead? No me parece, lo no correcto. Ahora no estoy diciendo de que el juego vaya a ser malo, porque realmente no sabemos mucho sobre él, yo solo estoy indagando con lo que hemos visto. Pero siendo inteligentes en Sony, o sea, lo primero que se me ocurriría yo al mostrar un tráiler de un juego tan esperado, es las cosas que los fans necesitan saber para realmente decir, bueno, esto no es una copia del primero y anexándole cositas para hacer el segundo, ¿no? sino que muestras que es un videojuego totalmente diferente, renovado, con mecánicas interesantes que no te esperabas ver. Pero que ahora se implementaron Pero es que esto es un copy-paste Nada más No veo nada interesante Para decir, bueno, vale la pena Que se haya hecho el 2 No sé si se comprende Lo que estoy tratando de decir Pero las of Us 2 El trailer que nos mostraron Simplemente no es un vendejuego Simplemente pareciera Un DLC del 1 Lamentablemente